lo admiraba mucho, y hoy está aquí con nosotros, Sergi Martín. vamos a Voy a hacer eh, una entrevista con él, le voy a hacer algunas preguntas, que me han hecho los estudiantes de la Academia de Español, y también pues vamos a, a hablar un poquito, y le voy a hacer una pregunta, que estoy seguro que te va a gustar mucho, porque voy a hacer que Sergi nos cuente un poco su vida, Uh, desde el punto de vista del Pretérito Imperfecto. Vais a ver cómo, cómo Sergi usa el Pretérito Imperfecto, cuando nos cuenta un poco sobre su vida, ¿vale? Bueno, pero antes de empezar este podcast, eh, te recuerdo que si eres estudiante de la Academia de Español Online, te puedes descargar el PDF de este podcast, para ver un poquito la tabla con el vocabulario. Uh, también habrá algunas actividades, seguramente actividades del Pretérito Imperfecto, y eh, la transcripción, y las soluciones. Pero bueno, no me entretengo más, y vamos a empezar con el podcast de hoy. ¡Adelante! Bueno, pues como os acabo de decir, aquí estoy con, con Sergi Martín. ¡Hola, Sergi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Vicente! Muy, muy bien, y encantado de estar aquí contigo, y con toda la gente que nos esté viendo, escuchando, lo que sea. Igualmente, igualmente, me alegro, sí. me alegro un montón de que, de que estés aquí hoy, ¿eh? De verdad, de verdad te lo digo. Yo también, es un placer, sí, sí, sí. Bueno, pues estamos aquí en el podcast de hoy para. para hablar un poco con Sergi. Vamos a tener una conversación. Le voy a hacer un par de preguntitas que me han hecho mis, mis alumnos para ti. Y después le voy a hacer algunas preguntas para, para que este podcast sea lo más productivo posible para, para todos los estudiantes. Pero antes de empezar. Quizás hay algún insensato, alguna insensata por ahí, que no conocen a, a Sergi, a Sergi Martín. Eh, Sergi, ¿nos podrías contar un poco quién eres, qué haces y a qué te dedicas? Bueno, pues eh, soy Sergi Martín, ¿vale? Y uh, soy profesor de español, desde hace uh, más años de los que quiero recordar. Y... y... Y, y nada, soy simplemente profesor de español, pero hace ya unos años empecé eh, el canal de YouTube, Sergi Martín Spanish. Y, y vaya, ahora pues, eh, además de decir que soy profe de español, digo que también soy youtuber, y hago vídeos de más ¿Tí? o menos como, como lo tuyo. Sí. ¿A, ¿A ti te cuesta también decir soy youtuber? Sí. Sí, pero yo creo que desde que llegué a los quizá 50.000 suscriptores, es cuando dije, quizá ahora ya podría decir que soy youtuber. Pero me cuesta, me cuesta, me pongo rojo a veces cuando lo digo. A mí también, a mí sí. también me cuesta, me cuesta bastante, mm, eh, sí. decirle a, a la gente, soy youtuber, sí. soy profesor sí, sí, de español sí. y tengo un canal de Youtube, ya está. Sí, no, sí, sí, sí. Eso es lo que Yo hay. ahora, ahora ya lo digo, ahora ya lo digo. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, pues pero... eh, Sergi, para continuar con, esta, con este podcast, esta entrevista, te voy sí. a hacer un par de preguntitas, que me han hecho un par de alumnos de mi academia, ¿vale? Y después te voy, alguna, te voy a hacer alguna pregunta, que, que estoy seguro va a ser súper productiva para todas las personas que estén escuchando este, este podcast, ¿vale? Ah, vamos a la, a primer, la primera pregunta... ¡Ay! que la acabo de perder! La primera pregunta me la ha hecho un chico, que se llama Volvul, de la academia, y me pregunta... Mm. Eh, ¿Las reglas de gramática son importantes? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, sí, sí. A ver, eh, algunas veces he oído, he oído esa pregunta y yo siempre lo pienso como... A ver, tú imagina que tú sabes hablar, sabes decir muchas cosas, pero no tienes un esquema. Quizá vas a decir muchas palabras, está muy bien, vas a poder comunicar mucho, pero no sé si te van a entender, porque quizás esas palabras no tienen esa conexión entre ellas. Entonces, esa conexión sería la gramática. Pero al mismo tiempo, tú imagina que tú sabes cómo conectar muchas cosas, cómo darle una forma, pero no tienes un vocabulario y, y no abres la boca, digamos. Yeah. Entonces, es una, es una combinación de las dos cosas. O sea, yo creo que muchas veces necesitamos una estructura para saber qué decir y cómo decirlo. Claro. ¿Bien? Yo siempre digo, mira, un, un ejemplo, que, por ejemplo, eh, es bueno... Saber cómo se dicen las cosas. Es bueno saber el nombre de las cosas. Pero quizá es mejor, es más productivo saber describir esa cosa que tú no sabes cómo se dice. Porque esa descripción puede servir para muchas cosas. En eso, cambio, la palabra solo sirve para eso. Eso tiene un nombre, ¿no? Se llama circunloquios... ¡Uy! Vale, sí. Pues eso no sí, puede lo ser cuando... que me lo creo. No, no, a, a, a nivel de, del examen mm. de DLA-2, hay, hay una, un aspecto que es, son los circuloquios, sí. ¿no? Que es como... Sí, sí, bus... sí. No, son, no conoces una palabra, pero mm. buscas una pero descripción de esa palabra, y es igual de válido, ¿eh? En el examen mm. oficial, mm. es válido. Mm. Sí. Sí, me sí, ha gustado, sí, me sí. ha gustado. Muchas gracias sí, sí, sí. ¿eh? Por, esa, por esa respuesta. Y eso lo hago a veces en, en un ejercicio de, que tienen que describir y hay una, una valla en un jardín y hay apoyado un rastrillo uh -huh. de estos para limpiar las hojas secas del, del jardín. Claro, mucha gente no sabe cómo se llama esa cosa. Sí. Y yo les digo, es que no importa. O sea, la, el alumno que ha descrito eso y buscaba la palabra a es una, una descripción cruzada, ¿vale? Uno lo ve y tiene que describir el dibujo. El otro alumno, si, si ese alumno dice la palabra rastrillo, el otro alumno probablemente no lo entiende. En cambio, otra pareja, si el alumno dice qué es esa cosa, para qué sirve y aunque no diga su nombre, el otro alumno entiende de qué está hablando. Entonces, es mucho mejor saber esa descripción. Por eso, sí. yo lo comparo con la gramática, que, que yo creo que es muy útil saber la gramática, porque tienes muchos recursos para poder decir muchas cosas. Claro. Para poder darle un sistema y una forma. ¡Exactamente! Uh -huh. Sergio, y la siguiente pregunta sí. me la hace Beatriz, Dime. una estudiante de la Academia, y me pregunta uh -huh. ¿Qué fue lo que te empujó a convertirte en profesor en Internet? Supongo que quiere decir a, a convertirte en profe de español en Youtube. Ajá, ajá, vale. A ver, eh, si hablamos de YouTube, eh, fue un amigo medio friki loco de, de YouTube uh -huh. y de esto hace un montón, de hace, hace estoy hablando de 2000, creo que 13, uh -huh. sí, principios de 2013. Y él eh, le encantaba YouTube en, ese, en esa época y, y él me decía, Sergi, tú podrías hacer un canal de YouTube y enseñar español. Y yo le decía, pero YouTube, YouTube es esa web para ver gatitos haciendo tonterías y cosas claro. así. eso, pff, a mí eso ¿para qué me sirve? Claro. Y, y te digo, yo solo veía YouTube, quizá para cocinar, para ver algunas recetas de, recetas cocina, de cocina y cocina. poco ¿Eh? más. ¿eh? ¿Fue buena sí, idea? Sí, es que ¿Te, arrepi verdad... ¿Te arrepientes? Sí, sí. Eh, ¿Sí? No, absolutamente no. Entonces yo, yo empecé con YouTube y yo realmente no sabía qué, qué iba a hacer. Yo empecé a hacer clases porque mi amigo me decía, sí, sí, tú hazlo, que eso seguro que funciona. Claro. Y, y poco a poco descubrí que gracias a las clases, pues la gente me conoce como el profesor YouTuber, no simplemente el profesor. Claro. Y, y, y bueno, y sobre todo me lo paso muy bien. Y conozco sí. a gente tan interesante como tú. Sí, sabes estás. Muchas gracias. Sí, sí, sí. sí la verdad nada, es que está, está muy guay. El mundillo este de, de YouTube está, sí. está guay. Sí, sí, sí, sí. sí Bueno, Sergi, pues bueno, ya está. Hasta aquí las, estas dos preguntas que tenía los estudiantes. Muchas gracias. Y ¿Vale? te voy a hacer yo ahora eh, mi pregunta, ¿no? La pregunta uh -huh. es ¿cómo era tu vida? Porque tú eh, vives en, pra en Praga, ¿verdad? Vivo en Praga, en República Checa. Exactamente. Entonces antes ¿Dónde? vivía en Barcelona. -"Barcelona", Barcelona exactamente. sí, sí, sí". ¿No? -"Barcelona... <risa> ¡Sí, eso es uno yo, de mis vídeos! -"Yo escuchaba... Yo, yo era fan de tus vídeos, ¿eh? Cuando yo empecé... <risa> cuando, Gracias. Vi, cuando vivía en Manchester, yo empecé viendo... Mm. Quería empezar en YouTube y seguía sí. a algunos profesores en YouTube, y tú eras uno de los que yo, yo seguía antes. Y Ajá. ahora también. Bueno, también te sigo ahora. Eh, vale, Sergio, <risa> mi pregunta era... ¿sí? ¿Cómo era tu vida de profesor en Barcelona, y cómo sí. es tu vida hoy en día de profesor en, en Praga. Bien, eh, a ver, una, una de las causas por las que vine a Praga fue eso, porque yo estaba en Barcelona, yo trabajaba como profe de español, que me encanta mi trabajo, en, en Barcelona, pero claro, ser profesor de español en España es diferente a ser profesor de español fuera de España. Y yo quería tener ese, ese rol de vivir fuera de, de mi país, y, y bueno, afortunadamente mi mujer es de aquí, es de la República Checa, vivíamos en, en Barcelona, y, y bueno, pues fue fácil. Uh -huh. Pero mi vida era, pues eh, mira, yo iba a trabajar en bici, eh, en el servicio de bicicletas públicas de, de Barcelona, eh, yo vivía delante de la playa, en la Barceloneta, por si alguien Hostia. conoce Barcelona. Sí, sí, sí. Yo guay, cada envidia, mañana. ¿eh? Sí, la verdad es que estaba bien. Abría la ventana y veía delante de mi casa un edificio enorme de color gris, súper feo. Oh. Y un poquito hacia un lado sí que veía la playa. ¿Verdad? y el amanecer, es verdad. Es Estamos verdad. en la misma situación. Yo, yo desde mi casa veo la playa, veo el paseo marísimo sí. de mi ciudad... Mm -hmm. Estoy en segunda línea, no estoy en primera línea de playa Sí, sí, sí, sí. Yo, La verdad es que sí, que se veía la playa Se veía el mar, todo, pero, pero bueno y, y nada Yo trabajaba, sobre todo en los últimos años Trabajaba en una, en una escuela eh, C2 Barcelona que, uh -huh. que todavía tengo Contacto y hago algunas Clases eh, por Skype Y eh, Y trabajaba allí Tenía alumnos presenciales Y sobre todo tenía muchas clases de los típicos alumnos turistas. Claro. Sabes que venían para cursos intensivos de una semana, dos semanas, tres semanas. Y, y tenía ese contacto rápido, de cambio muy rápido de, de alumnos. ¿Cuáles, cuáles ¿Sí? eran tus aficiones cuando estabas en Barcelona? ¿Qué hobbies tenías? Cuando... Sí, cuando estaba en Barcelona, eh, mis hobbies... Pues es que eran casi los mismos. Pero bueno, salía bastante a, a patinar por el Ajá. paseo marítimo. Qué ¿sí? Con mis patines eh, en línea. Y, y ya digo que soy muy malo patinando. ¿sí? Sí. No, no soy nada bueno. Pero sí, hacíamos eso y sobre todo viajar. Viajábamos, aunque fueran solo viajes de fin de semana, cortitos, por, por Cataluña, por los Pirineos. Viajábamos bastante por ahí. Y sí. Y, y sí, de vez en cuando pues iba a Valencia a ver a mi familia, porque yo soy de Valencia realmente. Uh -huh. y ah. sí Iba a tomar tapas a la Barceloneta. Eh, eso sí. ¡Qué bueno! Y bueno, esa era tu vida antes de irte a, a Praga. ¿Y cómo es ahora, en Praga, tu vida? ¿Cómo sí. ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado? A ver, eh, lo primero son eh, mis amigos, bien. Eh, ya no tengo tanto contacto con mis amigos como tenía antes. Eh, aunque es verdad que mis amigos son de Valencia, yo vivía en Barcelona, tampoco era que estábamos todos los días juntos, evidentemente, pero claro, ahora estamos mucho más lejos. Y ahora pues, estoy mucho más en contacto con los amigos de mi mujer. Eh, cada viernes normalmente vamos a tomar algo con los amigos. ¿Sí? Aquí la cerveza es el, beber cerveza es el deporte nacional. Eh, claro La cerveza Pilsen eh, es original de aquí. Aquí hay una ciudad que se llama Pilsen o Pilsen en checo. Y entonces, pues sí, vamos a tomar algo. Eh, los fines de semana seguimos eh, saliendo y, y haciendo excursiones, excepto esta pausa con la cuarentena del coronavirus, pero bueno, esperamos que sea algo pasajero. Y sobre todo ahora estoy mucho más eh, conectado a Internet, mucho más metido en, en YouTube, que hace pues cinco años y medio que, que vine. Ahora la vida yo creo que ha cambiado bastante, estamos todos muchísimo más conectados y, y es, la vida es mucho más digital. Antes sí. la vida, digamos que era más analógica. Sí, hemos, hemos, hemos sufrido un cambio, sí eh, hemos sufrido un antes y un después en nuestras vidas sí. y sí, sí, sí. todo esto va, va mm. a cambiar, ¿no? A ver, a ver, pero pero sí. Pero yo estoy muy contento porque me encanta Praga, me encanta Barcelona. Barcelona es una ciudad preciosa, y Valencia. Y, pero es que Praga a mí me encanta. Desde, desde siempre me ha gustado, desde siempre te digo, desde la primera vez que vine aquí en 2001, que vine con unos amigos a, hace un montón de tiempo. Qué guay. Y, y me gusta mucho pasear por el centro pasear por los alrededores de, de la ciudad, también, y, y eso. Mm. Qué bueno, qué envidia, qué envidia. Me... La verdad eh. es que Praga es, es uno de mis, mis viajes pendientes. Tengo, mm. te, tengo tengo pendiente ir a ir a Praga, porque tanto mi novia como yo queremos... queremos... Yo te espero, os espero, eh, claro. con... Con los brazos abiertos, con la puerta de la casa abierta y con el sofá-cama abierto también. No, para sí, no, no aquí. te preocupes que sí, si voy a Praga te llamo, sin duda. Sin duda, vale. Co como quieras, aquí estamos. Sí, qué sí, bueno. Sí, bueno, eso. pues vamos a, ir, vamos a ir terminando el podcast, el podcast de hoy. Como veis, ha sido bastante interesante porque Sergi eh, no solo nos ha contado cómo era su vida antes y cómo es ahora en Praga. Sino que, si os habéis dado cuenta también, eh, Sergi, pues, eh, al contarnos su, su, su vida antes, cómo era su vida antes, uh -huh. ha utilizado bastante el pretérito imperfecto. Después os cuento un poquito más sobre esto. Pero antes de, de sí. terminar, Sergi, cuéntanos un poco, ¿dónde, ¿Dónde te pueden encontrar los estudiantes y quieren aprender un poco de español contigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás uh -huh. ¿Dónde está Sergi Martín? Sí. A ver, básicamente Sergio Martín Spanish es mi canal de YouTube. Eh, me podéis buscar en YouTube y, y nada, ahí estoy. Eh, también tengo un Instagram, Facebook, también me podéis ver, pero, pero vaya, mi vida es, eh, o sea, mi, mi vida, digamos, pública es eh, YouTube, son mis vídeos de YouTube. Y, y bueno, también soy sobre todo profesor online como creo que como tú más o menos sí. y hago clases por Skype, por Zoom y, y eso, clases de español para extranjeros y, y estoy en Praga si alguien viene a Praga a verme pues también me puede encontrar a veces hago también algunos eh, webinarios o, o algunas conferencias para, para profesores y, y sí, pues también lo voy publicando en, en mis redes sociales eh, y, vale. y eso. Uh -huh. Yo dejaré, igualmente, voy a dejar un, el, el canal de Sergi, lo voy a dejar en la descripción, y todos los enlaces que me pase Sergi, los voy a dejar en la descripción. Bueno Sergi, pues vamos a ir terminando ya el podcast, y bueno, solo Bien. me queda agradecerte por, por estar aquí hoy con, con todos nosotros. Muchas gracias Sergi. Un placer, muchas gracias a ti, y nada, un saludo a todos, y oye, nos vemos en el próximo vídeo. <risa> ¡Hasta ahora! <risa> ¡Chao! ¡Adiós! Bueno, pues espero que hayas disfrutado un montón con esta entrevista con Sergi. Yo la verdad es que me lo he pasado mmm, estupendamente, hablando con Sergi, es una persona maravillosa. Y bueno, pues simplemente decirte que si te ha gustado este podcast, esta colaboración entre Sergi y yo, en el canal de Spanish Vicente pues que, le des, que dejes un Me Gusta a este vídeo, simplemente, y nada, si quieres aprender español, y quieres hacer cursos para aprender español, descargarte todos los PDFs de los podcasts y también participar en la comunidad que tenemos en Facebook, en un grupo privado en Facebook, por aquí te dejo el, el, el banner, o el cartel, de la Academia de Español Online, y nada, simplemente eso. Si quieres escuchar otra conversación con una profe de español, te voy a dejar por aquí un vídeo que hice hace un par de semanas con María, María Español. Y por aquí te dejo el canal para que te suscribas si te ha gustado. Y eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo podcast. Vídeo podcast. ¡Hasta luego!